¿Cómo estás? ¿Estás contento? Muy bien, muy contento. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a ir a firmar el contrato de Albato. Recibimos de una manera especial al nuevo franquiciado del nuevo centro de Sevilla. ¿Y dónde? Nos vamos a la playa, a festejarlo. Me encanta. De hecho, que como me toca el euromillón, me quedo aquí. Sí, me tiene súper pues, contento, eh, más motivado de, de lo que venía. Y aquí hacemos entrega del contrato de franquicia del Centro Sevilla Este. Israel está a punto de recibir la noticia más importante de su vida, porque se va a convertir en emprendedor de Albato. Del Centro Sevilla Este en Hipermor. Enhorabuena. Por ser, enhorabuena, Gracias. Dale, maestro. Dale, dale, dale. <risa> <Está> <risa> buena. Gracias. Pues algo especial, ¿eh? es única, porque que tú firmes con una franquicia y que den este trato, te estrechan aquí, te hagan sentirte especial, para mí es único. ¿Le recomendarías a otras personas adquirir este negocio de Albato en franquicia? Sí, se lo recomendaría al 100%. Y cualquier consejo se lo diría también porque Albato es una franquicia que ayuda, apoya al franquiciado bastante, muchísimo bastante. Da bastantes soluciones a cualquier caso. Yo se lo recomendaría a cualquiera que quiera emprender.